Hoy vamos a reciclar velas viejas A ver qué os parece Hola, bienvenidos a mi canal Soy Arby Y hoy traemos un vídeo muy, muy fácil Ya os traigo las bases de las velas Preparadas Y después pasamos a hacer la vela Bien, os voy a decir eh, Ayer preparé estas tres velitas para que veáis que la base la podéis hacer con un molde molde de plástico en este caso el molde reciclado era de, de unos caramelos le hice un agujerito en la parte inferior pasé la mecha y listo tenemos también un molde hecho de un recipiente de unas famosas patatas y nada, en esta ocasión le he utilizado una tablilla de madera como mecha Y como uno de, de los moldes que más suelo utilizar El del rollo del papel higiénico También muy fácil Vamos a desmoldarlos A calentar la cera Y a seguir viendo el vídeo Empezamos poniendo un color rojo es aleatorio el color que, que ponemos a calentar de, de cera Siempre vamos a utilizar la cera que hemos eh, que nos ha quedado de otras velas Yo por aquí tengo trocitos, restos, es lo que voy a emplear Pasamos a desmoldar las velas que he hecho, las tres diferentes Para que veáis que se puede hacer con el molde que tengáis en casa y Si no tenéis podéis eh, reciclar alguno También podría ser una vela cuadrada, porque no eso sí el color de la vela central también es indiferente pero bueno os quedaría mejor quizás si fuera un color claro aquí lo veréis porque la, la vela del, del cartón de, de papel higiénico es en mitad es azul y a lo mejor notáis un poquito de diferencia así he querido mostraros cómo ha quedado la, las tres velas con tres colores diferentes una en rosa otra en violeta en violeta y otra en violeta y azul eh, Pasamos a desmoldar El molde de patatas fritas Cortamos, hacemos dos cortes Y Tiramos del cartoncillo Ya veis un color violeta Y la parte superior un poquito más claro He aprovechado también Restos de otras velas que tenía todo, este tutorial es todo de reciclaje Reciclamos moldes Reciclamos cera Todo lo que podamos a, a reciclar Lo mismo con el cartón de, del, del rollo de papel higiénico Se queda un poquito más, más Enganchado pero, no, pero sale no os preocupéis que sale sin problema eh, Si queréis ver cómo hago en el rollo de papel higiénico Alguna vela Pues tenéis en vídeos anteriores cómo he empleado otras veces el papel higiénico Si no más adelante os haré un tutorial exclusivo De cada molde Bien, ya tenemos la, el color rojo calentado Y muy sencillo Vamos a ir eh, manchando las velas por los bordes, que nos caigan gotitas Este es uno de los tutoriales más sencillos que podéis encontraros Y además tendréis una vela bastante resultona Lo único, ir calentando trozos de ceras de vela Y echarlo por los bordes Voy a esperar a que se me caliente un poquito más de cera Estará muy poquita Y voy a ir empleando en, los tres, en las tres velas los mismos colores Para que veáis eh, Sí, va a importar el color de la base Pero al llevar tanta cera por encima Apenas se va a apreciar Ponemos otro trozo de rojo Para continuar con las otras dos Ya lo tenemos... Lo tenemos fundido Os aconsejo tener un Papel de cocina Más que trapo Para secar el agua del recipiente y, no, y, no, y que no gotee Este agua Pues ya veis Lo mismo Vertemos en el contorno De la vela Poco a poco en, este, en esta vela azul apenas se nota al principio. Se va a notar después cuando empleemos colores más claros. Y lo la mismo con la, con la de color rosa. En esta sí se nota un poquito más. Bueno, eh, si aún no os habéis suscri eh, suscrito a mi canal, ¿qué estáis esperando? Venga, que tenemos una comunidad aquí en YouTube, suscribiros. Así en la comunidad iréis viendo cuando saco nuevo vídeo o las preguntas que os hago sobre los tutoriales que, quiero, que queréis que, que suba. Ahí en el canal en, en la comunidad Os voy a hacer preguntas Para, para que me digáis lo que queréis ver También eh, si tenéis dudas Sobre estas velas Sobre otras No dudéis en preguntarme en comentarios Por favor Que no os quede la duda Preguntarme ¿Veis? Aquí ahora sí se empieza a notar un poquito más El rojo sobre el azul pero no mucho. Se va ya, como os dije antes, se va a notar más un color claro. En cambio, en las otras sí se va notando. Eh, cuando he hecho estas velas, no las he re rematado. Esa es una cosa que nos dije antes. Eh, no he tenido la necesidad de... de... De quitar el, el hundimiento central porque realmente iba a volver a echar cera encima No es algo que les afecte, podéis sacar una vela que esté un poco defectuosa Que ahora al hacer este, estos pasos va a quedar increíble Y no se les va a notar nada Ahora estoy echando un color verde suavecito que apenas se nota os he cambiado la cera de color. ¿Veis? Ahora sí se nota un poquito el, ese verdecillo. Claro. Vamos a emplear blanco. Y este blanco sí lo vais a notar bien. Ya veis que con este sí, que sí. ¿Y, y por qué primaveral esta vela? Porque son colores eh, más, más bien primaverales. Queda muy bien para regalarla el Día de la Madre, por ejemplo... ¿Veis? En, en el azul también Ya, ya es otra cosa Ya el, el blanco se va notando diferente No os preocupéis por la parte central Porque al final le echaré un poquito más de cera en el centro Y que dará más uniforme la vela Ya veis, ya adelantado Ya bastante aquí Y siempre utilizando, reciclando trozos de velas no tiréis los trozos de, de cera de las velas, porque las podéis eh, seguir utilizando. Por cierto, si os gustan mis tutoriales, si os gusta este tutorial, dedito, pulgar para arriba, dedito para arriba. Darme un, dejarme un like para los algoritmos, para que más gente encuentre este, este tutorial. Ahora aquí tenemos unas rositas secas, son rosas pequeñitas de, para infusiones Pero yo las voy a emplear para decorar estas velas Son muy pequeñitas Bueno, ¿Dónde conseguir estas, estas flores? Pues en, o en una arboristería, si tenéis en el barrio o en la ciudad si no, pues mediante internet, la verdad, no, no hay muchos sitios donde conseguir estas mini rosas Mirar, os voy a enseñar unas, aquí como son pequeñitas Son capullitos Además de las rosas voy a utilizar Censia de color azul ya seca Para darle un poquito de variedad de, de tonos Podéis utilizar eh, no solo estas flores secas, las que queráis. Si, por ejemplo, si fuera vela otoñal, pues eh, tonos, tonos marrones, naranjas, le iría perfectamente. Esta vez con el rosa y el azulito le pega bien para la primavera. Ya veis, corto sin muchos miramientos. Así nos, nos llega de... De hortensia Además sale económica las hortensias Las tenéis por los campos Escoger una flor, dejarla secar Y ya está Así la mezcla de azul y rosa Para que veáis la mano Y ahora sí Ahora una vez caliente la cera Vamos, bueno voy a quitarlo De la mano, lo que tengo Una vez caliente la cera Vertemos E inmediatamente Ponemos la flor seca encima, ya veis así, y ahora flor seca rápidamente, porque esto esta cera seca muy rápida, eh, si queréis una vela que no sea decorativa, que podáis prender, no arriméis mucho la flor seca a la mecha, pues al encenderla se ardería también la flor seca, muy importante eh. Al final del vídeo veréis como si prendo las, las flores y no... Perdón, las flores, la vela y no prenden las flores Ahora con esta poquita de cera estoy unificando un poco el color que he utilizado al final Que era un tipo melocotón que me quedó de otra, de otra vez Vamos con la que era azul también le ponemos sus, sus pétalos de flor seca. Aseguramos bien los pétalos con un poquito más de cera. Así por los bordes también Y ahora ya me preparo Para la última velita Vertemos la cera como os dije al principio Un puñadito de, de flores secas encima Y asegurar con más cera Bien, ahora lo más fácil cortar, Quitarlas de la base eh, Como hemos derramado tanta cera Pues ha hecho una capa gruesa abajo En la bandeja Muy importante Hacer estas velas con la bandeja debajo ¿eh? ¿No veis? Ha quedado una capilla Una buena capa de cera Cortamos Porque la, la cera aún está blandita Nos permite hacer esto eh, Si quisiéramos que no nos quedara esta capilla Pues habría que poner eh, las velas Encima de una, de un botecito O un vaso Que fuera más estrecho Pero a mí me hace más gracia Que quede esta capita De, de gotas En la base Y aquí tenéis el resultado final. Y encendidas. Ya veis. Muchas gracias por verme.